Buenas noches a todos los que nos están viendo hoy por Facebook desde cada martes que estamos conectados acá compartiendo sobre diferentes temas de autodesarrollo autotransformación y mi nombre es Marcela, es un placer estar con ustedes este momento de compartir y el tema de hoy eh, que vamos a hablar hoy es una Digamos, un, uno de esos grandes temas del Raya Yoga, que le llamamos sí. perdón, observar oh, sí. sin absorber. Que es una práctica muy, muy útil para la vida y que esperamos que ustedes puedan sacar algún beneficio de esto. Y como vemos en esta imagen acá, eh, están viendo ustedes una hermosa flor de loto a la derecha que en el rayo Yoga tiene un símbolo muy, muy, muy importante, muy bonito y es porque, no sé si ustedes están, han visto alguna vez una eh, en vivo es una flor que tiene la capacidad de crecer en, en un estanque, en un agua estancada en otras palabras, en casi que barro, agua sucia y a pesar de vivir en un ambiente tan hostil así, veanla qué hermosa crece y está, en otras palabras, sus raíces están tomando los nutrientes de ese ambiente hostil y al mismo tiempo está eh, tomando energía del sol y, y siendo una creación hermosísima. Hay de diferentes colores muy lindas, en blanco, rosado. Y este, entonces esta es una muy bonita imagen para inspirarnos a entender lo que significa de verdad que estemos en un mundo eh, lleno de complicaciones, altibajos, diferentes, digamos, podríamos usar la palabra caos, ¿verdad? Diferentes cosas que están cambiando, extremos cambios que están viniendo cada vez con más velocidad aquí en estas épocas. Y a pesar de vivir en un, un ambiente así tan hostil, como podríamos decirle, como lo mencionamos con la flor, aún así crecer, ¿verdad? Brillar. Eh, tomar del sol y ser hermoso, ¿verdad? Entonces es una práctica que requiere pues eh, entender profundamente, pues, como todo lo que decimos en el Raya Yoga se necesita conocimiento y experiencia, o sea la, la experiencia de la meditación o el, el experimentar internamente estos eh, conceptos de, de conocimiento que explicamos y que para nosotros son como la base de, de la vida, ¿no? entonces eh, vamos a hablar un poco sobre esta gran, eh, llamémosle forma de ver que se nos presenta el Raya Yoga que es una de mis cosas favoritas y que cuando llegamos a tomar el curso de meditación de Raya Yoga se nos presenta esta idea tan poderosa y es que la vida es como una gran obra de teatro. Y, y cuando tú empiezas a ver la vida como una obra, como podríamos decirle también un juego, tú te vuelves el espectador o el observador. Y estás observando todas las escenas de la vida desde esa perspectiva que no es como, podríamos decirle en, ter en tercera persona, que no está eh, involucrándose al 100% con las escenas, ¿verdad?, pero observándolo todo desde un asiento muy elevado, podríamos decir internamente. Entonces, ¿cuál es ese asiento elevado? Le llamamos en el Raya Yoga de un observador desapegado. Vamos a mencionarlo hoy en esta presentación, en esta media horita que estamos hablando juntos. Entonces, eh, cuando estamos sintiéndonos muy, digamos, eh, involucrados o donde nos sentimos muy sensibles y que las cosas nos, nos influencian muchísimo ¿verdad? Hay que entender qué tipo de influencias son las que tenemos en la vida cotidianamente que muchas veces nos este, nos están eh, por así decirlo absorbiendo como dice el, el tema de hoy sin darnos cuenta ¿verdad? Y en el centro tenemos la imagen de esta persona que está ahí eh, tratando de, de ir hacia adentro, pero que eventualmente la, la atacan todo tipo de pensamientos, ¿verdad? Entonces podríamos decir que la primera influencia que viene a nosotros es la influencia de nuestra propia personalidad, de nuestras propias vivencias, de todo nuestro pasado, quien de repente está emergiendo en nuestro presente. Y eso eh, definitivamente puede jalarnos, ¿verdad? A veces, muchas veces cuando hemos tenido situaciones en las cuales nos hemos sentido limitados o de alguna forma no muy valiosos, por así decirlo, eh, sentimos esa influencia que nos tira para abajo, ¿verdad? Esa es una influencia interna. Y luego tenemos influencias externas como... Las de las relaciones con la gente que vivimos, ¿verdad? En, la, en las cuales muchas veces eh, pues nos terminamos creyendo lo que muchas veces nos dicen de nosotros mismos. O pues este cosas bonitas también, ¿verdad? No, no, no queremos hablar de que todo es negativo, pero lo que estamos tratando de dejarnos de influenciar o de salir de, de ser influenciados es de todo aquello que nos pesa y es negativo, ¿no? Y del otro lado tenemos la influencia de, eh, pues, hablamos de que vivimos en una aldea global, ¿verdad? Entonces, estamos siendo influenciados por todos los medios de comunicación, por toda eh, la conectividad en la que estamos envueltos. Y esta, esta pequeña caricatura es muy cierta, porque hoy en día la gente está tan, ¿verdad? Estamos muchas veces tan dependientes a, a la a las redes sociales, a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor en términos de televisión, internet, ¿verdad? Que muchas veces eso nos, nos está pesando de muchas formas, todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que está sucediéndole a muchos de, de nuestros hermanos, por así decirlo, en diferentes países, ¿no? Entonces todas esas influencias están allí y el arte de observar sin absorber implica que podamos ir más allá de esas influencias que a pesar de que seamos conscientes de muchas de esas cosas que suceden ya sea en nuestra familia, en nuestra comunidad cercana o en el mundo, que eso no nos afecte, que no nos tire hacia abajo, que, nos, que no nos haga por así decirlo débiles internamente. ¿verdad? Porque a veces hablamos de ser este, empáticos o verdad de tener esta capacidad de poder eh, sentir lo que los demás sienten, pero vamos a explicar que esa empatía que vamos a mencionar aquí más espiritual no implica tirarse al, al hueco con la otra persona, pero a través del conocimiento interno, ¿verdad? Poder sostener mi propio autorrespeto y mi, mi, mi fuerza interna para poder de verdad más bien ayudar al otro y no caer los dos en el mismo hueco, ¿verdad? Entonces, vamos a mencionar de estas, o tratar de explicar estas dos actitudes, ¿verdad? Podríamos decir que en el mundo hoy en día aprendemos a absorber naturalmente todo lo que está a nuestro alrededor, desde que somos niños, ¿verdad? Y absorbemos lo bueno, lo malo, y no, no tenemos como la capacidad de escoger muchísimo entre qué es lo que queremos absorber y qué no, y ese es el problema, ¿verdad? Porque imagínate que este, estés en algún lugar y te estén tirando cosas, y mucho de eso es basura y otras cosas no, si tú no sabes cómo elegir, entre las flores y la basura, pues vas a terminar todo sucio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día? Esa sensibilidad hacia lo que, lo que, hacia lo que nos sucede y a lo que nos sucede a nuestro alrededor muchas veces implica que eh, no hay poder de poder, este, por así decirlo, escoger qué es lo que quiero que me influencie y qué no, ¿verdad? Entonces estamos a la deriva de lo que sea que se pare en nuestra puerta y eso no es muy bonito, ¿verdad? Sentirnos así. Entonces por eso mencionamos que eh, cuando estamos en ese, esta actitud de absorber, no, no podemos elegir qué es lo que quiero guardar en mi corazón porque todo lo tomamos a pecho, ¿verdad? Todo lo guardamos. Además de que cuando estamos tomando todas las cosas así personal, todo lo que sucede, eh, termina... Eh, uno como, por así decirlo, es un pequeñito detalle de esta gran obra de la vida atascado allí y pierde la perspectiva del gran todo. Lo que implica entonces que no entiendes bien de qué se trata esta gran obra, si queremos decirlo de, desde esa analogía, ¿verdad? Y muchas veces incluso hablamos de que me perdí a mí mismo, me pierdo en las escenas de lo que sucede, ¿verdad? Entonces... Eh, a nadie le gusta perderse, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir con perderse a uno mismo? Que básicamente uno está totalmente entregado y olvidando de su propia eh, esencia eh, y totalmente entregado a lo que alguien dice de mí o a lo que algo se presenta enfrente mío, ¿verdad? Y entonces ya no veo lo que yo siento sobre mí, pero estoy totalmente entregado a lo externo, ¿verdad? Entonces, de esta forma todo me llega a afectar, ¿verdad? Como decía, tomo todo personal. Y esto, pues, eh, ¿verdad? Es algo que nos hace sufrir bastante en la vida cuando estamos no teniendo esa capacidad de, de ser más selectivos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hablar, vamos a entrar un poco más a, a lo de la observación, ¿verdad? Ese, eh, primero que nada, y esta imagen me gustó porque este esa es un poco la idea de observar ¿verdad? no es que yo estoy eh, viendo las cosas como <ríe> como se presentan o como muchas veces me las hacen presentar en el mundo pero hay como una personita aunque salga ahí en cuerpo, vamos a decirlo más bien como un ser ¿verdad? que soy yo ese ser eterno, ese ser de luz ese viajero espiritual el que está por así decirlo, observando a través de las ventanas de los ojos. Entonces cuando vamos a meditar, <coughs> perdón, podemos empezar a practicando así, ¿verdad? Yo soy esa energía no física que está observando a través de las ventanas de los ojos. Y si yo pudiera mejorar esta imagen de la derecha, <coughs> perdón, estaría definitivamente cambiando ese cuerpecito que está observando por una luz o por algo que se implique a alguien que no es físico, ¿verdad? Pero entonces, en otras palabras, es como que estoy observando todo desde adentro para afuera y no solamente como, como se presentan las cosas. No sé si ustedes han visto a veces películas de que, por ejemplo, las películas de, de investigaciones o de... ¿Cómo decirlo, verdad? De... de de detectives privados, donde, ¿verdad?, como estas escenas donde te presentan cómo sucedieron las cosas desde tal perspectiva, desde el otro personaje y así, y al final te das cuenta de qué es lo que realmente sucedió, ¿verdad? Entonces imagínate que en la vida muchas veces andamos así, viendo las cosas desde el personaje Marcela, mi nombre, ¿verdad?, o sea, desde, desde, desde mi historia influenciada por todo mi crecimiento y mis experiencias en... en, en del pasado y veo todo desde ese personaje, pero entonces no estoy viendo, no, tengo, no estoy teniendo la perspectiva del gran todo, como les decía antes, o de, de este gran drama de la vida, ¿por qué? Porque estoy muy, muy, eh, digámosle identificada con mi historia de esta vida, ¿verdad? Y lo que practicamos en el Raya Yoga es ir más allá de esa historia, más allá de Incluso de este cuerpo físico, del, del maravilloso robot eh, orgánico, podríamos decir, el cuerpo que nos está permitiendo estar, estar en este mundo y expresarnos a nosotros esta energía incorporal o, o metafísica, ¿verdad? Entonces la idea, como les decía, es que cuando yo empiezo a observarme como un ser eterno, como una energía consciente, como una conciencia, empiezo entonces de verdad a observar con otros ojos totalmente, ya no los físicos, ya no desde la historia de, de las escenas de esta gran obra, pero más bien desde esa, viendo las cosas que realmente importan, verdad, la esencia de todo, es lo que cada uno en realidad es y por lo que estamos aquí que no es, cosas totalmente, intereses personales, etcétera, ¿verdad? Con respecto o basado en la obra de fulanito, de fulanita, ¿verdad? En las escenas de cada quien. Espero que esté explicándome bien. Eh, pero entonces lo que, lo que describiríamos es que siempre voy a ver la opción, ¿verdad? De qué es lo que yo quiero guardar para mí y qué no, ¿verdad? Al observar, estoy yo teniendo esa perspectiva podríamos decirles de, desde la tercera persona donde yo puedo escoger, veo las opciones y no estoy solamente viendo desde el, los ojos de Marcela, ¿verdad? O de quien sea que esté viéndolo, ¿verdad? Y entonces las escenas de la vida ya no están me por así decirlo, a lo que yo siento que es importante en mi, en mi vida, mi propósito, mi destino, ¿verdad? O sea, no estoy nunca quedándome pegada con cosas temporales, ¿verdad? Como el dinero o como este, que fulanito le salga bien aquí o que tenga este trabajo, ¿verdad? Todas esas cosas, no es que estén malas o sean malas, pero ya estoy todavía como un paso más arriba, ¿verdad?, viendo que todo eso tiene que suceder como tiene que suceder en la obra, en la gran película, y tú estás solamente este, ¿verdad? disfrutando de cómo sea que la película viene enfrente de tus ojos, ¿verdad? Pero eso es cuando estás lleno, desde esa perspectiva de alma, podríamos decirle, ¿no? Y desde esa perspectiva de alma también, entonces puedo yo protegerme de la basura que me viene, puedo mantenerme en mi autorrespeto, y mi poder interno, ¿verdad? Esta es un poco como la meta que tenemos en el Raya Yoga. Y puede ser que suene muy elevada, pero para poder de verdad empezar a ver semillitas de esta perspectiva, de, de observar, entonces lo que necesitamos es empoderarnos, ¿verdad? O sea, volver a mi esencia. Y es que, como les decía anteriormente, ¿qué es? que el observador esté viendo desde adentro para afuera, ¿verdad? Ya no pegado en todas esas capas externas que vienen y van y que al fin y al cabo no es lo que, para lo que vinimos a, este, a esta vida, ¿verdad? O sea, estamos yendo como al, a, a poder escuchar nuestro propio corazón, ¿verdad? Y es muy bonito si empiezas a, a pensar cómo es que si le preguntaras a alguien, ¿verdad?, qué es lo que es más importante en su vida, probablemente muchas cosas de las que está haciendo hoy en este día no están en esa lista o son como pequeñitas comparado con el gran todo, ¿verdad?, con, con esa gran meta que tienes en la vida. Y luego otra cosa que va sucediendo cuando empezamos a tomar más tiempo para estar en esa compañía de esa esencia, experimentar esa paz interna, esas cualidades maravillosas que todos tenemos, es que empieza a haber claridad. Porque el problema, el gran problema de, de absorber, hay un profesor de Raya Yoga que, de Australia que siempre dice que es que cuando uno está absorbiendo, es como si uno fuera, nuestra mente se vuelve como una especie de aspiradora. Y todo lo absorbe, ¿verdad? Entonces no puedes escoger, como les decía antes, pero todo se mete. Entonces imagínate si tienes una gran aspiradora, que, que le cabe mucho, pues va a terminar llenísimo uno, ¿verdad? Y entonces cuando tienes tanto adentro, no puedes tener claridad, ¿verdad? Entonces ese espacio de, de sentir mi esencia, de, de experimentar mi propia eh, pureza, mi propio amor, lo que va a permitir es crear espacios, ¿verdad? Para que entonces lo, aquello que no es necesario yo pueda entender que no es necesario y soltarlo y dejarlo ir, ¿verdad? E ir enfocándome cada, más, cada vez más en lo que yo siento que es necesario. Y a mí me gusta siempre usar esta analogía del huracán, porque, eh, mira, no sé si ustedes han escuchado que un huracán tiene un ojo, ¿verdad? Y en ese ojo, en el puro vórtice del, de esa gran fuerza inmensa que tiene un huracán, este, hay totalmente... Silencio, paz y no hay ese movimiento gigantesco, ¿verdad? Y es precisamente, silencio, paz, quiero decir, hay una gran calma, ¿verdad? O sea, no hay, es, es, hay como, es como un espacio muy. Eh, sin, sin, sin toda la expansión del huracán, ¿verdad? Lo que implica, ¿verdad? En términos espirituales, que si yo estoy de verdad, ¿verdad? Es como que podríamos decir el huracán, verlo como una especie de creación que viene o que emerge de esa esencia, de ese ojo, que eventualmente crea esa energía que va a desplegarse en una expansión, ¿verdad? Entonces, en términos espirituales, si yo me no estoy centrando en la energía que yo soy, que está creando esta expansión de mi vida, esta expansión de mi cuerpo, esta expansión o expresión de lo que yo estoy creando en mi mente, si yo voy a esa esencia, ¿verdad?, Ahí es donde estoy tomando poder, es muy, muy, muy poderoso poder experimentar esa parte de nosotros mismos, esa parte que no es temporal, que es eterna, ¿verdad? En el Raya Yoga, esta imagen que siempre me dio a mí mucho miedo cuando la veía y probablemente ya ustedes la han visto, es muy poderosa también porque cuando yo estoy experimentándome como esa, ese creador de toda esta creación a mi alrededor, es como si yo me vuelvo el amo de mí mismo. Y entonces en esta imagen ves, ves a esa energía representada como el conductor de un carruaje que tiene cinco caballos. Y cada uno de esos caballos es un sentido físico. El tacto, el verdad, y así cada uno de esos. Entonces cuando tú de verdad empiezas, porque toda esta práctica de ir a la esencia, inicia por entender que yo no soy este cuerpo, que este cuerpo es mi creación. Y estoy habitando en esta casa que es mi creación. Y cuando yo estoy teniendo esta conciencia, me estoy sentando en el trono del amo. ¿Verdad? Eso es lo que decimos en el Raya Yoga. Empezando por este cuerpo, por esta creación interna de la mente y eventualmente todo lo que sucede en mi vida. ¿Verdad? El problema es que si no estamos sentados en un trono para gobernar, ¿quién nos va a hacer caso? Ni mi cuerpo, ni mi mente, ni todas las relaciones que voy creando, ¿verdad? Entonces ese autorrespeto, podríamos decir, inicia por allí. Y eh, esta imagen que, que ya les he compartido anteriormente a mí me toca mucho o me gusta mucho porque es, está muy relacionada con lo que estamos hablando hoy también, porque lo he mencionado en otros temas. Y ustedes probablemente ya lo han visto, estos monitos que uno está tapándose la boca, los ojos y las orejas. Y este, la frase dice, no, oiga, no hables nada malo, no veas nada malo, no, no escuches nada malo, ¿verdad? Entonces cuando tú empiezas a crear un jardín interno, una creación hermosa, donde empiezas a, a, a cuidarte a ti mismo, desde tu mente, desde tu cuerpo, desde cómo gastas tu tiempo, de qué actividades y con quién, cuáles personas te relacionas. Eventualmente, lo que pasa es que si tú creas un hermoso jardín, no vas a permitir que entre una plaga y te coma todo, ¿verdad? Lo vas a cuidar, cada vez vas a tener más cuidado para él. Y esta imagen es, hay que entenderla bien porque puede ser malentendida. No significa que voy a ignorar al mundo o escapar del mundo o, ¿cómo decirlo? Este, de alguna forma, ¿verdad? Como desviarme de lo que está sucediendo. Como a veces cuando la gente dice, no escucho, no escucho, los niños, ¿verdad? No sé, no sé, no sé, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata más bien de que aunque yo esté consciente de todo lo que sucede, ¿Dónde está mi atención? ¿Verdad? Porque si mi atención está en lo verdadero, en lo eterno, en aquello que es verdad, eh, de hecho la verdad, mi verdad interna podríamos decirle, entonces lo que va sucediendo es que eh, poco a poco... Eh, vamos a de verdad tener mucho más cautela en cómo estamos, eh, en qué estamos eh, dejando que entra a mi mente. Y es que las cosas entran a mi mente por mis ojos, por mis oídos y por mi boca pueden salir, ¿verdad? También. Y ahí esa, esa creación también es importante, ¿verdad? Entonces yo estoy cuidando qué es lo que está influenciándome y hay cosas que aunque yo sé que estén ahí, no estoy todo el día pegado, escuchándolas o viéndolas, como las noticias, ciertas noticias, etcétera, o así, ¿verdad? Entonces uno puede estar de verdad no dejándose influenciar, está cuidando que pueda sostener ese jardín de paz cada vez más y más, ¿verdad? Esa es un poco la idea de, de, de esta imagen. Autorespeto le podríamos decir a esa capacidad de de cada vez más este, cuidar qué es lo que tú entra a tu mente, a tu corazón, y eventualmente puede ser que hay cosas que sean inevitables y las verdad van a venir a mí, pero ¿qué significa? Que mi atención no va a estar enfocada en eso. Entonces, es como ser más selectivo, podríamos decir, con todo lo que está a nuestro alrededor. Y eventualmente, eh, eh, me recuerda algunas de nuestras... Eh, Profesoras más antiguas del Raya Yoga, aquellas eran, podríamos decirles, muy inocentes, pero no era que eran tontas, como decimos, pero eran personas que, verdad, su atención tal estaba en lo beneficioso, en lo positivo, que hasta como que no escuchaban las cosas negativas, aunque se las dijeran, verdad, no, no, su atención no estaba ahí. Es algo que yo puedo también desarrollar a través de esta práctica, verdad, y es muy poderoso. Entonces, hablando de poder, ¿verdad? ¿Qué sería el verdadero poder espiritual desde esta perspectiva de, de observar y no absorber? ¿Qué es lo que veríamos de una persona que cuida su jardín interno de tal forma? Que tendría mucha más claridad, estaría libre de confusión, ¿verdad? Hoy que escuchas tantas ideas y tantas ideas contradictorias sobre lo que está sucediendo y lo que no está sucediendo y es... ¿Verdad? Todas estas teorías de, conf de confabilación, de todo tipo de cosas. Si tú estás escuchándote a ti mismo desde esa esencia, no hay confusión, esa es la maravilla, ¿verdad? Cada vez todo se va aclarando desde esa verdad interna. Y entonces, las cosas que vienen a ti ya no te van a, a mover, ¿verdad? No, no van a crear un tipo de... De, de, de confusión o de, digámosle, de dudas internas o externas hacia lo que tú tienes que hacer o lo cual es tu propósito, sino que estás alineado contigo mismo. Y también, más todavía que eso, el siguiente nivel que es, estás influenciando a los demás positivamente con tu estado, ¿verdad? Eso es poder espiritual. Entonces significa que si llegas a un lugar de mucho sufrimiento, a una situación donde muchas personas están sufriendo, no vas a absorber ese sufrimiento, pero vas a dar paz. Y hemos visto grandes personajes en el mundo que han tenido esa capacidad, pero porque han tenido también esa, han hecho ese trabajo interno de poder recolectar ese poder interno, ¿verdad? En el caso del Raya Yoga, nosotros sentimos que para de verdad tú sentir ese poder espiritual, si te dejas de influenciar de solo uno en otras palabras este tordo de protección que estamos mencionando es esa fuente suprema de todas las cualidades y estás aprendiendo ¿verdad? del maestro que no se nunca se deja influenciar porque podríamos ver así lo vemos en el rayo Yoga este ser como alguien que está libre de influencias porque es el más puro de todos ¿verdad? eventualmente si estás conectado con esa fuente de pureza entonces puedes llegar a ser como él es o como este ser es, porque es un ser, no es un hombre o una mujer. Y por eso hay este dicho que, se, que, se, que es súper cierto, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces, si tú andas con esa fuente, en estas palabras, si estás constantemente tomando poder, sintiendo su paz, su amor incondicional, entonces, ¿quién es el que te está influenciando?, y aquel que está lleno no necesita buscar afuera, ¿verdad? Entonces la idea es que cuando tú, ¿verdad? Es como el punto clave de poder de verdad porque la influencia negativa es muy, muy fuerte en el mundo hoy en día debido a los acontecimientos que suceden. Pero si de verdad tú estás conectado con esa fuente que puede completamente satisfacer todos tus deseos internos, entonces no hay necesidad de estar absorbiendo de fuego, ¿verdad? y esa es la gran fuerza de esta práctica. Entonces, para terminar, quería enseñarles de nuevo esta imagen que a mí me fascina, que lo vi en un retiro, y que es de esta persona que está en un faro de estos de luz, en faro de, de, de los puertos, no en una fuerte tormenta, y esta persona está allí, yo diría que se ve bastante calmado, no lo ves así agarrándose los pelos, ¿verdad? A pesar de que pareciera que en cualquier momento se lo lleva una bola, ¿verdad? Entonces, eh, con esta imagen, yo diría que hagamos un pequeñito ejercicio para terminar, que es básicamente vamos a respirar, ir hacia adentro e imaginar que estamos, yo esta energía eterna, en el centro de una gran tormenta o un huracán y voy a dejar y permitir que aceptar que todo este movimiento es parte de la transición de una obra o de un acto de una obra a la otra cuando entiendo que lo que sucede tiene parte, tiene significado dentro de la gran obra, es más, es necesario. Entonces yo, ese observador, ese punto de luz eterna, sentado en el trono de su paz, de su capacidad de confiar en esa paz o en alguna cualidad que tenga yo, que pueda haber en mí puedo entonces estar tranquilo sabiendo que lo que sea que venga en la obra traerá beneficio a la larga. Porque al fin y al cabo Yo, el alma, la conciencia, soy el espectador, soy el viajero y soy eterno. y respiro profundamente y regreso